Yo la verdad es que veo un poco el Minecraft como un poco raro, ¿no? No sé... voy a... voy a como a, a limpiarme los ojos A ver si... se me quita lo que es... a ver si lo veo bien ahora el Minecraft Espérate, a ver... ¡Hostia! Ha cambiado. Oye, Me he puesto estas gafas. Me he puesto estas gafas y ha cambiado. Sí, se ve mucho mejor, eh. Hostia, chaval. Hostia, el Minecraft. Tenemos que traer un aldeano de otra aldea. Porque este aldeano, <ríe> me da a mí que él solo no va a poder hacer algo, ¿eh? Me da a mí que él solo no va a poder hacer otro aldeano. Yo creo, vamos. Como no se junte con el Iron Golem, no sé qué va a hacer. <ríe> Pero él solo, yo creo que no repuebla todo esto que venía de esa cosa que hicieron y que le caíste bien. Ah, vale, vale. Y cómo va la producción de aldeanos. Mira, aquí tenemos a Eustaquio, el único aldeano superviviente, y por eso lo que voy a hacer es, es ir a la, a la aldea aquella y pillar aldeanos. Este aldeano duerme conmigo, no entonces sé, pasa el tiempo conmigo. Ah, vale, es el aldeanos de otra aldea. No es secuestrar Lo de es... los aldeanos va a faltar A Siguiente ver tema. Es repoblar No es secuestrar Yo lo que hago es que, a ver, mi aldea ha sufrido mucho, ¿vale? Yo lo que hago es decirle, mira, amablemente Amablemente le digo Mira, hola, buenas tardes Me llamo Johnny, Juanito Para ti soy Juanito eh, Yo me llamo Johnny Fins Pero para ti soy Juanito, ¿vale? Yo le hablo amablemente y le digo, mira Tengo Sequestrar. una aldea tengo una aldea, ¿vale? Que está. Tiene muralla, Está tela bien protegida, bien iluminada, con cazas vacías. Eh, bueno, Se yo sexuestra. soy. Lo que, yo soy el alcalde. Y bueno. Te, te.. Básicamente está explicando la definición de secuestrar. Yo te invito amablemente a que venga a mi aldea Y bueno, que como tengo aquí unas casas Mira, es que no tienes ni que pagar Yo hasta te voy a comprar Tengo cultivos, tengo casas Tengo dos iglesias, dos iglesias herrería Y bueno, ya, si quieres construir porque hace... Tengo un golem, un golem Vale que, que un golem es poco, ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, poquito a poco Si me ayudáis los aldeanos, pues yo yo doy más al golem, más golem Y así, pues, si no vale, quieren Ya, ya, ya, Z, ya entendimos que es secuestrar <ríe> Si no, si no quieren Pues lo que hago es pillarlo y me lo llevo para la aldea Venga Y troncos Una y dos ¿Por qué me mires a mí? Que yo tengo la culpa de que estés muerto todo No sé, sí, te vas cabreado ¿Lo ¿Qué culpa tengo yo? ¿Eh, dime Ninguna culpa Que se convirtiera no fue culpa mía Se me olvidó, vale, se me olvidó el... 8 sub CLV. Se me olvidó, vale, se me olvidó de no antorchar. Se me olvidó poner la antorcha, ¿no? Pero ¿y qué? Tampoco hace falta bueno, que me está lo diga en No hace falta que me lo diga todos los días, tío Uff Mira, voy a dejar las cosas aquí Ya está Ya, ya Uy, uy, uy, uy, uy qué que pasa, que no me ataca. ¡Ah! ¡Qué cabronza tío. ¡Ay, ya, ja, ja. ¡Oye! Producción. ¿Qué? Producción. No hay nada. ¿Ahora cuál es? Ahora tengo una rata aquí metía. ¡No! ¡Qué rata! Vale, me ha quitado. 300 ¡Ah! Uy. Casi me la creo, eh. A ver. Oye, es verdad. Vaya. ¡Ah! Parece, parece un rey con barba. Y aquí la corona. Está guay. No lo había pensado. La, los ojos de kawaii, Luego la corona. Y, y luego la barba. Me gusta, me gusta. Está guapo. Sí, sí. Que hemos dicho que es un rey, ¿vale? Porque tiene... Parece un rey, mira. Son los ojos, vale La boca y la corona ¡Hostia! ¿Ustedes? ¿Qué tal? ¿Queréis entrar? Pues no vais a entrar Te digo yo que no vais a entrar No, no vais a entrar Me da igual, eh Os voy a matar, pero no voy a entrar Ahora dale aquí Vale, no me ha dado maldición, perfecto Ahora voy a por ti Vale Perfecto Vale, no me ha dado tu... bueno, nada ¿Y ustedes qué? ¿No me traéis la bestia? ¿La bestia no me la traéis? ¿Cómo me das? ¿Pero cómo me das? pero cómo me da atraviesa el escudo? ¿El encantamiento o qué? ¿Está por aquí? No Vale, abajo, o sea, en el no hacemos la, la zona de encantamiento y tal Vale. Vale. Vas a forrar la pared. A eso, estoy, eso iba a preguntar ahora. ¿De qué, de qué la lleno? O sea, hago ladrillos de piedra. De o sea, ladrillos de piedra quedaría guay, ¿no? De ladrillos de piedra mezclados con ladrillos de piedra musgosos. Pero es que no tengo. No tengo enredaderas. Error pues vamos mío. por enredaderas. Vale. Pues Me pongo por enredadera. Vale, pantano. Déjame, tranquilo. Déjame. Maldito. En la compleja sería... Uy, uy, uy. Que no veo bien. Y la compleja... Vale, venimos aquí por enredadera. La, la compleja haciendo como un mecanismo de redstone ¿Qué hace? Que la recoja y tal. Es que te faltan las gafas. <risa> Primero es pillar algas. Yo no tengo algas. Si no fuera porque alguien murió, algún día volveré allí. Bien. Voy a coger también lilypads. No. Aprovecha a recuperar las cosas perdidas. ¿Qué iría. Ahora que Tilixus no está. Es verdad, es verdad. Tiene razón. Vale, F3 Tenemos que ir a menos 3.981 Larga travesía Pero bueno Valdrá la pena Bailo, bailo Bailo la pena Bailo, bailo, bailo Bailo la pena No tiene más vuelta de hoja Eh Eh, el barco Me han timado se puede hacer para hacer alguna granja de Slims Ah, también He puesto el barco vale, vale, déjame, déjame Ya me voy, ya me voy Vale Oye, arquero Estoy intentando subir aquí, déjame Oye, con las tonterías Déjame eh, Estoy intentando encontrar Donde morir a ver que... Si encuentro la zona... Pero no exactamente... ¡Mi cosa! ¡Encontré! ¡Dame! ¡Que encontré mi cosa! ¡Maldito zombie! Me voy a matar zombie ¡Encontré mi cosa! Déjame. Me hace con un palo. Vale. Ahora sí bien llenito a casa. Va a Ay, <ríe> esto lo voy a tirar. Me pongo este y ya está. Vale, salir de aquí. Ya. Salir de aquí ya de la jungla fuera, fuera de la jungla. Barco. A volver a cazar. Venga. Vuelve, vuelve a casa por Navidad. Que no voy a por vosotros. Vale, mar abierto, vale. Vale, seguimos recho Vale. A ver, tengo que bajar la Z. Menos mil Estaba mirando las coordenadas No puede ser Estaba H. mirando las coordenadas